Gracias, Ena Glenn, por haberme enseñado desde primaria a ser una persona disciplinada y al amor por el estudio. Gracias, Ivonne Lobo, por haberme enseñado el amor a ser un gran maestro. Gracias, maestras.